saludos cordiales a todos el tema que vamos a revisar se denomina medios de comunicación y nuevas tecnologías bueno ¿a qué denominamos medios de comunicación básicamente son aquellos instrumentos tecnológicos pues que nos permiten transmitir o recibir mensajes e información cuyo propósito es justamente comunicar, educar, informar, entretener, enseñar etcétera qué características eh, tienen los medios de comunicación pues diríamos que tienen dos dos tipos positivas algunas positivas y otras negativas positivas aquellas que nos permiten a través de los medios de comunicación enlazarnos comunicarnos con muchos lugares también eh, ser eh, formadores de opinión eh, nos permiten publicitar eh, diferente información llegar hasta diferentes lugares es decir tienen ciertas eh, características que facilitan la comunicación y la difusión de información a nivel mundial sin embargo también se han detectado eh, ciertas características negativas por ejemplo aquella que se relaciona con la manipulación de información o aquellos intereses o el manejo de intereses personales también con la parcialización de mensajes eh, es muy importante tener en cuenta que la, los medios de comunicación <coughs> así como son o permiten eh, el desarrollo de la sociedad también pueden en cierta forma limitar eh, las acciones o a, a llegar eh, a entorpecer eh, ciertas actividades sociales eh, que pueden atentar el normal desenvolvimiento de la sociedad qué categorías de medios de comunicación tenemos bueno tenemos eh, aquellos que, que inician con los primarios es decir aquellos que nosotros utilizamos nuestro cuerpo para poder comunicar algo antiguamente el teatro era una de las principales actividades que utilizaba la sociedad del hombre para poder comunicarse con los demás eh, la segunda categoría es aquella eh, que en cambio se utiliza ya la tecnología pero solamente a través de un solo, de un solo lado, es decir, a través del lado del productor, del, del quien eh, generaba los contenidos. El periódico era aquel eh, es un ejemplo de, de esta segunda categoría eh, que en el que se transmitía información y el receptor, es decir, el que lo leía simplemente podía eh, leerla y, y obviamente entender la información sin poder emitir ningún criterio el tercer, la categoría de los, de los medios de comunicación terciarios son aquellos en cambio en que la tecnología está de ambos lados por ejemplo a través eh, de la televisión tanto el receptor como el que emite la información pues puede interactuar ¿no? eh, lo que significa que, que la información está eh, de ambos lados y finalmente la, la última de las categorías es aquella en cambio en la que la se genera a través de la, de la tecnología tanto para el productor como para el receptor es decir aquella que utilizamos por ejemplo los entornos virtuales que hay, un, hay más interacción eh, en, en ese momento es decir es más dinámica que las anteriores estas culturas de, de la comunicación desde, desde siempre han existido y han permitido el desarrollo justamente de la comunicación la cultura oral fue la principal es decir como aquella capacidad para recordar genera, eh, que se ha podido eh, difundir de generación en generación a través de una cultura oral verbal en cambio la cultura escrita también con el aparecimiento del alfabeto y de los códigos y en, su, en ese entonces pues a través de lo que se esculpía en la piedra ha permitido que esa información también se, se pueda difundir y se pueda transmitir de una generación a otra y finalmente la cultura impresa que seguramente la consideraremos como la más importante ya que nos permitía también comunicar ideas, pensamientos transmitir eh, sentimientos también a través de la escritura del pensamiento de cada uno de los autores que, que en su momento pudieron eh, escribir obras importantes para la sociedad en tanto que las nuevas tecnologías en cambio son una revolución ya de la sociedad es decir agrupan varios elementos y técnicas para el tratamiento de y transmisión de la información ya son parte de la cotidianidad y no dejan de expandirse en ningún momento es decir a través de los avances de la, de la informática y de la comunicación hoy en día podemos conocer toda la información en cuestión de, de, de segundos y cada vez eh, se expande y cada vez está actualizándose e innovándose cuáles son los beneficios de las nuevas tecnologías pues tenemos muchos pero básicamente es que nos permite una comunicación rápida y efectiva un desarrollo educativo de alto nivel expansión en las relaciones comerciales sociales económicas multiplicidad de información se genera mucha información en diferentes temas sin embargo también a ello ha traído ciertos inconvenientes como por ejemplo una información demasiado abierta demasiado amplia costos y dificultades de accesibilidad es decir hoy en día no todos tienen la posibilidad de acceder a las nuevas tecnologías aunque cada vez eso se está eh, pues estrechándome también la esclavitud a la tecnología eh, el, el hecho de que tengamos que estar permanentemente atentos a las nuevas tecnologías y eh, cambiar nuestro modo, nuestro modo de trabajo de vivir también ha ejercido cierto inconveniente en las relaciones sociales especialmente en la familia bueno y se pierde cierta inter interrelación porque a través de los medios tecnológicos básicamente pues podemos nosotros comunicarnos sin necesidad de tener a la persona físicamente junto a nosotros y no generan con la posibilidad de no generar nuevos pensamientos ya que pues estamos supeditados a que toda la información se encuentre ya en la red y no seamos eh, digamos capaces de poder generar nuestros propios pensamientos criterios aunque eso también ya ha, ha sido o ha ido cambiando a través de la socialidad o sea, sociabilidad en, en la familia y sobre todo en la educación cuál es la revolución de informática cómo estamos eh, hoy en día con la, con la informática pues pues capta mucha información ustedes conocen pues que a través de la, de la red a través de los medios tenemos eh, mucha información en cuestión de momentos los satélites nos han permitido que esa información pueda ser reproducida a nivel mundial en cuestión de, de segundos también es importante porque nos ha permitido eh, condiciones para almacenar esa información existen varios medios elementos tecnología que nos permiten almacenar la información y mucha información tenerla en dispositivos muy pequeños ese procesamiento de la información también nos permite que seamos capaces de manipular de manejar muchísima información a través de bases de datos y de ordenadores portátiles que pues nos acompañan en todo momento a nuestras diferentes actividades en donde nos encontremos y finalmente comunicar información pues difunden datos podemos nosotros enviar y recibir eh, información en cuestión de momentos eh, ¿no? y en, cual, en cualquier lugar en que nos encontremos y podamos establecer relaciones eh, sociales eh, con diferentes eh, pues, personas en todo el, en todo el mundo ¿Sí? eso es todo muchas gracias